Vamos a confesarnos, no hincado de rodillas, ni pidiéndonos perdón, sino mirándonos a los ojos. Nos hemos hecho tanto daño, y la verdad, no entiendo el por qué. Seguimos repitiendo la misma escena, con las mismas fallas, que la primera vez. Se nos hizo rutina repetir el verbo hiriente de la estrofa más dolorosa del reparto, ese verbo que corta y que desangra, que ensucia y que degrada. De que te amo, yo no tengo duda, siempre lo he tenido claro. Eres para mí la mujer que yo soñé, esa mujer que navega más allá de la piel. Mas sin embargo, tu inseguridad ha venido haciendo abismos y aunque yo no quiera responderte, no me queda más que volverlo a hacer. Hay veces que me pregunto qué pasaría si de tu vida desapareciera yo, si me fumara como el humo y nunca me volvieras a saber. Si una mañana al abrir tus ojos te encontraras con la soledad, quizás entonces sabrías lo que significa la palabra amor. Pero tu ego, ese maldito ego, es tan grande, que nunca vas a entender, que cuando una obra se termina, otra se vuelve a hacer con diferentes personajes y diferentes formas de ser. Si esta obra terminara, me dolería a mí, y a ti también, pues al bajar el telón, ya no habría nada que hacer. Seríamos un reparto viejo, y alimento para el comején, de una historia perdida en el tiempo que nadie volvería a ver. Tristes protagonistas, despedidos sin aplausos, sin luces ni champán, bajando la cabeza en el escenario. Ese escenario donde tantos años nos llenamos de besos y pasión, de llanto y de dolor, para al final terminar diciéndonos adiós. Pero aún estamos a tiempo, de continuar la función, de devolvernos el respeto y rescatar nuestro amor, de modificar el guión, borrando las palabras sucias y poniendo flores nuevas de ilusión, donde predomine el perdón. Claro que estamos a tiempo, si lo quieres tú y lo deseo yo, nada ni nadie nos puede impedir eliminar el antagónico, ...de nuestro dolor... ...vamos... ...volvamos a debutar... ...que en el teatro de la vida... ...siempre hay una nueva oportunidad... ...para volver a empezar... ...vamos... ...vamos... ...vamos... ...que la vida es corta... ...y el tiempo se nos va... ...pues yo te sigo amando como la primera vez... ...aquella vez... ...si sí, aquella vez que con un beso me confirmaste que serías para siempre mi mujer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué importa lo que ya pasó, si de una forma o de otra sigue en pie nuestro amor y estas ansias locas de hacer juntos la mejor actuación? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estamos esperando? Si lo puedo ver en tus ojos y lo puedes mirar en los míos, que no hay amor más grande que el tuyo y el mío.